Te ve cansada, Eloís. La verdad es que sí. Descansa un poco. Quiero seguir otra media hora. Trabajas demasiado. Lo sé, pero quiero el papel de Julieta. Me preocupa que te exijas tanto. ¿Tú no lo hacías? <ríe> y por eso eras tan buena. La primera vez que te vi estabas haciendo exactamente lo mismo. <risa> Hace mucho tiempo. Sigues igual de guapa, Rebeca. No sé si creerte, pero gracias de todas formas. ¿Qué tal el viaje desde Londres? Bastante agradable. Bien. Tu hermano está en el jardín con Gemma. El problema del badminton es que me siento como aplastando un mosquito con un colador. Eres un tramposo. Me has hecho reír a propósito para ganar el punto. Últimamente tu querido padre necesita ayuda. Hola, Gemma. Hola, tío Martin. ¿Diga? Me preocupa que use el móvil constantemente. Siempre está hablando. Sí, me parece Se va bien. a freír el cerebro. Estoy de acuerdo, gracias. ¿Has venido? Así es. Vamos al estudio. ¿Te quedas a cenar, Martin? No puedo, tengo que volver a Londres. No pierdas la ventaja, que me he sudado. Dirás trampeado. Oh. <risa> ¿Cuál es el tanteo? Íbamos 11 a 5. <risa> <risa> ¿A qué hora sale tu avión? A las 11. Te llamaré a la oficina en tres o cuatro días, en cuanto llegue a Caribou Hills. Richard, tienes que cerrar la mina. Entonces no has venido para ayudarme. He venido a evitar que te autodestruyas. Has venido a regodearte. <risa> No seas ridículo. Encontraremos oro. Solo es cuestión de tiempo. ¿Sabe, Rebeca, lo que estás haciendo? Nunca hablo de trabajo con ella. Oh, ese ha sido tu problema. Nunca has querido dar la cara. No me sermonees, Martín. ¿Qué... pensaría del riesgo que corres? Deberías irte ya. Bien. Eres un idiota. ¿Tienes que irte? Sabes que sí. Ojalá fuera Martin en tu lugar de vez en cuando. No tiene mujer e hijos que dejar aquí. A Martin le sangra la nariz si va al parque. Nunca sobreviviría a Canadá. Cuando te vas me las arreglo. Da igual que sean semanas o meses. Me adapto a otro ritmo. Me acostumbro a que no estés aquí. Pero la última noche nunca resulta fácil. Ojalá estuvieras siempre en la oficina de Londres. Soy un culo inquieto, Rebeca. Ya lo sabes. Me volvería loco en la oficina. Todo el día mirando un ordenador, intentando dar con el oro. Yo tengo que ensuciarme las manos. Pero cuando ya está hecho, puedo volver a esto. A ellas. Y a ti. Lo que me convierte en el hombre más afortunado de la Tierra. Gracias. Te quiero. Que tengas buen viaje. Ten cuidado con las olas, ¿eh, hija? Lo tendré. Te lo prometo. Suerte con la prueba. Y llámame cuando te digan el papel De acuerdo ¿Tendrán en cuenta para Julieta? Sí, están entre un par de chicas rusas y yo. No sé si deberías hacerte ilusiones con el papel de Julieta. Eres muy joven. Pues tú la interpretaste en el South Bank con mi edad. Ya, pero en mi época era menos competitivo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Te he visto. <risa> ¿Te apetece <risa> lo de Cornualles? Claro que sí. Todo el día haciendo surf. Milly me manda mensajes cada media hora. Va a ser una pasada. Procura que conduzca con cuidado. Ah, oh, tranquila, mamá. Milly conduce como una abuela. No pasa de 70. <ríe> Este más bien. Sí, sí Vuelo número 981 con destino Suiza, puerta 9 Cualquier equipaje abandonado será retirado y destruido He llegado bien, te quiero Cariño mío, pero qué grande estás. Mami me ha comprado un camión teledirigido. No me digas, pues estoy deseando verlo. Hola. Hola. te he echado muchísimo de menos. Siento haber estado fuera tanto tiempo. Al menos no has perdido la escala en Vancouver. Pero por los pelos, ya estaban cerrando. He tenido que convencerles para que me dejaran subir a bordo. Eso se te da bien. Anda, vamos fuera. <risa> Bueno, Jared, cuéntame novedades. Tengo una casa en un árbol. ¿En un árbol? ¿Quién te la ha hecho? Pues yo, claro. Hola. Y Jake, tiene tejado y todo. Y tienes que ver mi acuario. De nuevo. ¿Ah, sí? <ríe> ¡Qué bien! <ríe> Al fin en casa. Voy a buscar mi camión. Vale. <ríe> ¿Estás cansado? ¿Qué? Agotado. Bueno, no tanto. ¿Un whisky? Claro. Eh. Ah. Menuda chulada Un camión de minería Genial ¿Qué quieres cenar? No sé, ¿pedimos algo? Pizza, pizza, pizza Trae el folleto, ya. Haré. Cuéntame cosas pues, la gran noticia es que mi hermana se viene a vivir a Whitehorse. Me va a ayudar a cuidar a mi madre. De modo que Jared y yo por fin podremos ir contigo a Londres. ¿Cuándo te vuelvas a ir? Es una gran noticia, Nat. Creía que a lo mejor no querías. Pues claro, me apetece mucho. Se acabó lo de alojarme yo solo en hoteles semanas enteras. ¿Cómo no me va a gustar? <risa> ¿Cuál quieres? Oh. Um, a ver qué hay... El especial carnívoros. Palitas picantes, ¿no? Pican con las alas. <risa> algo? Cuéntame. ¿Sabes que desde Navidad has pasado más de la mitad del tiempo en Inglaterra? Lo sé. Mucho trabajo, pero no durará siempre. Llevas seis años diciendo eso, pero no cambia nada. Vas y vienes, vas y vienes. En verano estuve, una buena temporada que estés aquí todo el tiempo. Cuando empezamos sabías que tendría que repartir mi tiempo entre el trabajo de aquí y la oficina de Londres. Jared no deja de preguntarme dónde estás y cuándo vuelves a casa. ¿No necesitas nada más para tu viaje? No, lo tengo todo. ¡Eh! Ven aquí, bonita, ven aquí. Tranquilas, es muy buena. Perdón, perdón. Tranquilo, es preciosa. ¿Cómo se llama? Beetle. ¡Oh, pero qué perrita más bonita! No está acostumbrada a tener tanto campo para correr. Era de ciudad hasta hace poco. Aún se entusiasma demasiado. ¿Hace poco que vive aquí? Ah, sí, perdón, Harry Woodwin. Ah, oh, es usted el famoso. No sé yo si salir en los medios me convierte en famoso. En esta zona sí. Soy Rebeca Kendall y esta es mi hija, Gemma. Hola. Hola, encantado. ¿Y qué le ha parecido la rectoría? Bueno, es muy diferente al cuartel de Chelsea, pero me gusta. Vivimos en Bramford House. Ah, pues somos vecinos. ¿Sí? Ven aquí. La diestrello. Mejor me voy a por ella, no la vaya a liar en el pueblo. Tampoco les vendría mal. Encantado. Igualmente. Adiós. ¡Vittel! ¿Sí? ¡Ven, bonita! Le han dado la cruz victoria. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Vamos? Por salvarles la vida a seis de sus hombres en Afganistán. Vaya, es impresionante. Ya lo creo. Señor Kendall. Bill, me alegra verte. Lo mismo digo. ¿Qué tal, mi mina? A tope. Hay dos cuadrillas trabajando. Ajá. ¿Han encontrado algo? Hasta ahora no. Pues tienen que hacerlo y rápido. ¿Lo entiendes? Sí, jefe. A ver si podemos enseñarles dónde está esa beta. Sí. Tengo zonas nuevas para que busquen. Ahí abajo Que la cuadrilla pruebe aquí Claro, señor Ya falta poco Sí, lo siento, es que estoy hasta arriba. Te noto cansado. Estoy agotado. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es más que una cosa, la verdad. Sí. Sí, perdona. Oye, casi mejor hablamos de esto cuando vuelva. Cara a cara. De acuerdo. Va todo bien. Sí, sí, tranquila, todo bien. Tengo que colgar. ¿De verdad? Sí, lo siento. Te llamo en un par de días. Vale. Te quiero yo a ti. Da un beso a las niñas. Sí. Adiós. ¿Está bien, papá? Sí, claro que sí. ¿Por qué no le has dicho que quieren que haga la prueba para Julieta? Se me ha olvidado. Gracias, Eloís. Es suficiente. Ya vemos de lo que eres capaz. Bueno, vamos ahora con el tercer acto. Y quiero ver madurez, que eres una mujer asomada al abismo. ¿Entendido? Bueno, muy bien, Eloís. Te vas acercando mucho. Continúe, maestro. ¿Puedes permitir tener a las cuadrillas trabajando? He gastado lo que tenía para pagarles hasta final de mes. Sin financiación, cuando estemos en Londres, se acabó. ¿Y después qué? Ah, cierro la mina y quiebro. Conseguirás el dinero. Tenernos allí te traerá suerte. Cuando resuelva lo de la mina y alguna otra cosa, me mudaré aquí para siempre. ¿En serio? cerrado? Sí. ¿Podemos irnos? Vámonos. Aquí tienen. Siguiente, por favor. Billetes y pasaportes, por favor. Sí, tenga. El pasaporte de Jared no está. Uh, ¿Seguro que lo metiste? Sí, seguro. ¿Les importa ponerse a un lado y dejar pasar a otros pasajeros mientras lo buscan? Sí, claro. Déjame mirar a mí. Sé que lo puse con el mío. Pues aquí no está. ¿Qué mami? Que no encontramos tu pasaporte, Jared ¡Mierda! No puedo creer que pase esto No lo habrás metido en otro sitio No lo sé Que tenga un buen vuelo Debo coger este avión Tengo una reunión con un banquero, es importante Cuando vuelvas a casa verás cómo está en la encimera de la cocina Podéis volar mañana Quería que voláramos juntos como una familia Te entiendo, te entiendo perfectamente Yo también lo siento, pero me temo que voy a tener que cerrar el mostrador de facturación. Vete. Se lo agradezco. Gracias. Te llamo cuando aterrice. Oye, pórtate bien. Cuida de mamá por mí, ¿vale? ¿Prometido? Bien. Ven aquí. No pasa nada. Las temperaturas alcanzarán los 25 grados en el sur mientras continúe el tiempo seco y soleado en todo el país. Gracias, Charlotte. Volvemos a la noticia de última hora. Un avión de pasajeros se ha estrellado nada más despegar en Canadá. El avión despegó de Vancouver a las 5 y cuarto hora local con destino Heathrow. Los equipos de salvamento han tenido dificultades para llegar al lugar del siniestro debido a que se trata de una zona muy boscosa y los restos están muy esparcidos. He estado pensando en la prueba, y al final todo dependerá de lo que estén buscando, ¿verdad? ¿Qué pasa? En las noticias dicen que se ha estrellado un avión que venía de Vancouver a Londres. Acaban de confirmar que se trataba del vuelo 756 de British Canadian Airways. Se cree que a bordo iban 320 pasajeros pero se desconoce si hay supervivientes British Canadian Airways ¿Era el vuelo que debía coger? Creo que sí Oiga que ha pasar. Necesito el teléfono de contacto para emergencias de British Canadian Airways en Londres el descenso del aparato. La Sí era normal y la Póngame, por favor hasta el lugar se han desplazado varios peritos Comunica Familiares y amigos de los pasajeros se han reunido en el aeropuerto de Vancouver A lo mejor no lo cogió, inténtalo otra vez Y para comprobar si alguno de los pasajeros pudo quedarse fuera del vuelo Cambiando de tema La previsión económica para los próximos días parece ser más a la Me huella. preocupa que mi marido fuera en el avión estrellado Los marcadores que ofrecen todos los expertos superan con creces los datos del anterior semestre Se llama Richard Kendall. Aunque se espera que Después de desayunar iremos a la oficina de pasaportes a hacerte uno nuevo. Y en cuanto lo tengamos nos iremos a Londres, ¿vale? Lo... Vale, mami. Gracias. Y ahora la última hora sobre el accidente aéreo. El vuelo 756 de British Canadian Airways de Vancouver a Londres se estrelló poco después de despegar. El avión despegó de Vancouver con buen tiempo y a bordo iban 320 pasajeros. Los equipos de emergencias han sofocado el incendio pero se teme que no haya supervivientes. ¿Qué los pasa, mamá? Los empezado a buscar la caja negra del avión por los alrededores. El teléfono de emergencia... No debes culparte por reír, sabe cuánto le querías, y no debes sentir pena si no comparte tu sonrisa, que tu llanto no sea eterno, él no lo querría, ahora lágrimas. <risas> Y te inunda la sensación de que está cerca. Si atesoras esos momentos, no sentirás la distancia. ¿Vivirá para siempre? Si en tu corazón lo guardas. Estar con Richard resultaba emocionante. Era un aventurero. Era apasionado y muy cariñoso. Vivió muchas cosas. A nuestro lado. Daría hasta para dos vidas. ¿Quién era mi alma gemela, el sol de mi luna y el latido de mi corazón, mi mejor amigo. Le echaré de menos el resto de mis días y de mis noches, sobre todo mis noches. Nuestra aventura ha terminado. Todo. Se trataba de un hombre absolutamente encantador. Gracias. Ambos le teníamos mucho cariño. Gracias. Se lo he pedido como unas 50 veces. ¿Qué tiene que ser tan complicado? Solo quiero dar sepultura a mi marido. Pero tiene que haber alguien de la compañía aérea que sepa lo que ocurre. No me deje otra vez en espera. Oiga. Oiga. Agradezco muchísimo tu confianza en mí. De acuerdo. Sí, la semana que viene. De acuerdo. Sí, vale. Adiós, adiós. Desde que me enteré de lo del avión, estoy aturdida. No sé cómo me las arreglaré ahora. Eres más independiente de lo que crees. Con la de tiempo que pasaba afuera, tienes que serlo. Saldrás adelante, estoy segura. Le he hecho tanto de menos. Como todos, Rebeca. Mamá. Me han dado a Julieta. ¡Oh, ¡Qué maravilla! Magnífico. <risa> El problema es que... tendré que estar en Londres la semana que viene. ¿Estarás bien? Claro que sí. Debes ir y bailar. A ver que tu padre esté orgulloso. No te preocupes, yo le echaré un ojo a Eloís. Hola. ¿Estás aquí? Te he buscado por todas partes. Es que no soportaba a tanta gente compadeciéndome. Algunos ya se están yendo. No logro entender por qué te hacen una fiesta... Para celebrar que ya no estás. Ya. Yeah. Una tradición extraña. Gracias por venir. Contigo cerca ha sido más fácil para mí. Eh, tranquila. Me siento bastante mal. Nos acabamos de conocer y ya te ha tocado pasar por esto tan fuerte. No. Lo raro es que siento como si te conociera de toda la vida. Sí, te comprendo. ¿Por qué crees que será? Tal vez sea lo que se siente al estar enamorado. Se han marchado. ¿Ha ido bien? Sí, así es. ¿Cómo te encuentras? Aliviada de que acabe. Estoy contigo. Todo va a salir bien. Tengo que ser fuerte por mis hijas. Pero no me veo capaz. Claro que sí. Eres capaz. Y no estás sola. Por lo que a mí respecta, ahora las tres, sois mi responsabilidad. Gracias. Significa mucho. ¿Quieres que me quede unos días más? Eres muy amable, Martín, pero no. Necesito estar tiempo con ellas, yo sola. Tienes razón. Ben ya ha vuelto a Cornualles. Superaremos esto. He estado un poco ausente desde que murió vuestro padre, pero a partir de ahora eso va a cambiar. Natalie Kendall. Sí. Somos de British Canadian Airways. ¿Podemos pasar? Ya era hora. Espero que vengan a decirme que puedo enterrar a mi marido. Sus restos mortales fueron enviados a Inglaterra la semana pasada. ¿Por qué Inglaterra? Allí están su esposa y su familia. Yo soy su esposa. Lo entendemos. Pero... Ellos serán sus familiares más cercanos. ¿Cometen algún tipo de error? No, es un error. Lo hemos revisado con suma atención. Hemos contactado con la Embajada Británica. Todo está en orden. Richard Kendall era un ciudadano británico que pagaba sus impuestos en el Reino Unido. Llevaba casado con Rebecca Kendall 25 años. Tenía su residencia principal en un pueblo de los Cotswolds, llamado Charterfield, donde vivía con sus dos hijas. No lo entiendo. Si hay algo que podamos hacer, por favor, llámenos. de la meta más grande que he encontrado en 30 años. ¿De acuerdo? Enviaré el dinero extra hoy y Jim Stevens estará allí mañana. Estupendo. Oiga, siento mucho que su hermano no esté aquí para ver esto. ¿Y yo? ¿Y yo? Una pena. Le llamo más tarde. ¿De acuerdo? Gracias, señor Kendall. Dígame que no es tan malo como parece. Uh, me temo que es peor. En efecto, su difunto esposo estaba en la banca rota. Así que usted también lo está. Hasta con la indemnización que ha ofrecido la compañía aérea. Me temo que sí. ¿Qué hay de la casa? La casa se utilizó como aval del último préstamo que pidió Richard poco antes de fallecer. Lo que significa que, por desgracia, tendrá que hacer frente a los pagos de ese préstamo o el banco se quedará a Branford. Hola, Harry. Oh, hola. Venía a traer esto. ¿Qué hay dentro? Unos bocetos. ¿Bocetos? Sí, estoy pensando en reformar la rectoría. Quería ver si tenías algo que objetar antes de enviar mis diseños a urbanismo. Siento muchísimo lo de tu marido. Gracias. Gracias. Harry. ¿Otro? Esta mañana me he enterado de que Richard me ocultaba, que estaba prácticamente arruinado. ¿Cómo pudo ocultarme algo así? Tal vez eh, intentaba protegerte. Pues que no hubiera dejado de pagar su seguro de vida. Uh -huh. Nos enfrentamos a la ruina. La única alternativa viable que se me ocurre es pedirle a su hermano que nos compre la mitad del negocio. No tengo ni idea de lo que vale, no creo que llegue. A ver qué les cuento a las niñas. en la última parte, Eloís. Todo ha sido lamentable, de hecho. ¿Te encuentras mal? No. ¿Y por qué bailas así? Lo siento, intentaré mejorar. No lo intentes, tienes que hacerlo. Volvemos al principio. Maestro, te encuentras? Ah, tengo días mejores y peores. Martín está arriba, en su despacho. Quisiera que mandaran sus cosas a Branford. Por supuesto. ¿Tan mal están las finanzas? Peor. ¿Lo sabías? Me hacía una idea. Hace cuatro meses Richard me pidió que le avalara en un préstamo que iba a pedir. ¿Y lo hiciste? Claro. ¿Cuánto? 300.000. Pues... Por desgracia, eso es solo la punta del iceberg. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque prefería esperar a que pasases el duelo. Lo que no logro entender es a dónde fue el dinero. Aquí, a Caribou Hills. Richard estaba harto de ganar dinero para las grandes compañías mineras, quería hacer su propia fortuna Así que me convenció para comprarlo arrendado y muy a mi pesar accedí Cuando vi que no producía me eché atrás Le dije que debíamos cerrar, cubrir pérdidas y volver a decirles a los peces gordos dónde estaba el oro Pero él siguió adelante con su dinero Caribou Hills es donde estuvo en su último viaje él me dijo que iba a ver a un cliente. No era cierto. ¿Y la mina produce? No, estoy en pleno proceso de cierre. Con el personal y los equipos, la mina me cuesta 50.000 a la semana. ¿Cómo pudo hacernos esto a mí y a las niñas? Haré todo lo que pueda para ayudarte, Rebeca. Puedo comprarte tu parte de la empresa. Creo que podré darte unas 500.000. Con eso pagaré solo la mitad de lo que debemos. Siento que no valga más. Tú no tienes la culpa. Richard es el único culpable, no tú. Gracias. De nada. Adiós, Ale. Haré una tasación completa de la empresa. Tardaré unas dos semanas. Gracias, Martín. Avísame si necesitas algo. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo. Las chicas y tú saldréis adelante. Yo me encargaré. Esa de oro hallada en Caribou Hills. ¿Cuándo es el estreno? Aún falta un mes, gracias a Dios. ¿Por qué? Hemos empezado con mal pie. ¿Y eso? No conseguía centrarme. Me ponía a bailar y empezaba a pensar en papá. Me pasé la primera semana convencida de que se lo iban a dar a la rusa. Por suerte, estas últimas semanas he recuperado el ritmo. Chicas, voy a volver a trabajar. ¿De qué? De coreógrafa. Llamaré a Paul al ballet de South Bank mañana a ver si me quiere. ¡Qué bien, mamá! No, de eso nada. Llevan 20 años diciendo que debería, no sé, coreografiar algo. Ya lo sé, pero ¿por qué ahora? Lo necesitamos. Tu padre no nos ha dejado más que deudas. ¿Acaso tienes idea de cómo me puede afectar el que estés tú allí? Es la única forma que se me ocurre de arreglar esto. ¡No! ¡Eres increíblemente egoísta! ¿Yo? ¡Eloís! ¡Eloís! Eloís, espera. Por favor, no seas así. Oh, es que no lo entiendes. Allí solo me hará sombra, como siempre. Este es mi momento, no el tuyo. Sabes cuánto me he esforzado, cuánto me he sacrificado. Y en cuanto tengo una oportunidad de cumplir mi sueño de toda la vida, vas y decides fastidiármelo. Estás exagerando, Eloís. Puede que ni me den el trabajo. Paul te descubrió. Claro que te lo dará. La gran Rebecca Wolf, la prima bailarina que se retiró cuando estaba en lo más alto. Y ahora es director artístico, seguro que consigues lo que quieres. Solo sé de ballet. Yo también, gracias a ti. Se está haciendo la diva. Se calmará y se le pasará. Deberíamos alquilar la casa del guardés. Esa es una gran idea. Podríamos alquilarla el resto del verano. Perfecto. Saldremos de esta. Billetes y pasaportes, por favor. Gracias. Aquí tiene. Todo en orden. Gracias. que no haya sido buena idea. Quiero conocer al abuelo. Está bien. Natalie, ¿eres tú? Sí, papá. ¿Qué haces aquí? ¿No puede una hija visitar a su padre? No quería. Como siempre. Este es tu nieto, Jared. Encantado, Jared. Eres justo como te imaginaba. ¿No nos invitas a entrar? Oh, eh, eh, sí, claro. Vamos. ¿Cómo está tu madre? Su enfermedad no va mejor. La Ine está en Whitehorse cuidándola. ¿Tu hermana aún me odia? Siempre fue muy rencorosa. Esperaba que ya hubiera aprendido que en la vida no todo es blanco o negro. Nos abandonaste en cuanto mamá se puso enferma. Te largaste a Inglaterra con una mujer. Para mí es muy blanco y negro. Ya veo que has venido a echármelo en cara otra vez, ¿no? Lo cierto es que he venido a pedirte ayuda. Necesito que cuides a Jared mientras hago algo, pero mejor te dejamos con tus libros. No necesito tu ayuda, ni tampoco a ti. Vamos, cariño. En memoria de Richard Kendall, amado esposo y padre. gire a la derecha Se alquila casa de vacaciones. ¿Y si nos quedamos aquí en vez de en ese hotel? Sí. Vale. Dígame. He visto el cartel de la casa que se alquila y quería saber si estaba disponible. ¿Lo está? ¿Le gustaría verla? Por favor. Voy a por las llaves. Aquí están. Vamos. Soy Natalie. Este es Jared. Encantada, yo me llamo Rebeca. Cuidado con los coches, que sí. A esta edad son pura energía, ¿eh? Dímelo a mí. Vamos a entrar. La cocina está por ahí. ¿Y los dormitorios? Arriba. Ven. Creo que le gusta. Qué bien. Tú espera aquí, ¿vale? Voy contigo. Nos quedaremos dos semanas. Bien. El alquiler es... 300 por semana. Vale, de acuerdo. Bien. Si te digo la verdad, no sabía cuánto cobrar. Tú eres nuestra primera clienta. ¿Lo quieres por adelantado? Tranquila, no es necesario. Gracias. Puedes pagar cuando te vayas. Como quieras. Oh, quédatelas. Sí, mejor me las quedo. ¿Hay un supermercado cerca? Uh, en la tienda del pueblo hay casi de todo, muchos productos locales. Qué buena pinta. No eres de aquí, ¿verdad? de Desíate. ¿Llevas mucho en esta zona? Veinte años. Nací en Berlín y luego viví en Londres una temporada. ¿Qué te trajo a los Cotswolds, Mi marido. Él vivía aquí y acabó convenciéndome para dejar la vida de la ciudad y venirme con él. Bueno, la casa no tiene mucho jardín, así que podéis moveros por la zona. Te lo agradezco. Adiós. Yare, no hables de papá mientras estemos aquí, ¿vale? Vale, mamá. Ayer llegué tarde a su clase. Y me dijo que esperaba que no volviera a pasar. Ya sé cómo es. Muy estricto. A mí estuvo a punto de expulsarme. Por cierto, he comprado unas zapatillas nuevas. ¡Qué pereza! ¿Hasta que las empieces a domar? Sí, ya lo sé. ¿No es usted Rebecca Wolf? Sí, pero ahora uso mi nombre de casada. Es increíble conocerla. Habré visto la película en la que baila la Silphi de un millón de veces. Gracias. Eres muy amable. Hasta luego. Me alegra que te gustara. Rebeca. Oh. Siento haberte hecho esperar. Tranquilo. Ha sido agradable. Esto te traerá muchos recuerdos, supongo. Así es, y la mayoría buenos. Bueno... ¿Vas a tenerme en ascuas? Por teléfono dijiste que no era por Eloís. Quiero coreografiar mi propia versión de Giselle. ¿Para el ballet del South Bank? Sí. Te traje una vez y te fuiste al poco tiempo. ¿Por qué arriesgarme otra vez? Porque tengo talento. Hola, hola. Venga, acercaos. Debéis de ser Natalie y Jared. ¿Sí? Yo soy Gemma, encantada. Igualmente. Qué camiseta más chula. Me la compró mi padre. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Podemos bañarnos, mamá? La piscina no es nuestra. Que se dé un baño si le apetece. ¡Guay! <risa> Gracias. De nada. Bien. ¿Has venido a verme a mí o a Paul? A los dos. ¿Quiere que coreografíes algo? Sí. Ah, qué bien. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, una hermana mayor. Es bailarina clásica y vive en Londres. ¿De qué parte de la familia le viene? De tu madre, seguro. Sí, cuando era joven fue una bailarina famosa. Se mueve como si aún lo fuera. Mi, mi padre falleció hace poco. Cuánto lo siento. ¿Y su padre? Nos abandonó. Lo siento, no es asunto mío. No, tranquila, no me importa. Gemma. Hola, mamá. Ah, hola. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Hola. Hola. ¿Entonces? Quieren que coreografíe Giselle. ¡Qué bien! Enhorabuena. Gracias. Me han contado que fuiste bailarina. Sí, hace muchos años. <ríe> ¿Y tú, trabajas? Um, era chef hasta que tuve a Yare. Ahora tengo un catering para comidas de trabajo. Tengo una idea, ¿por qué no cocino para las dos? No es necesario. Sois muy amables, es lo menos que puedo hacer. Venga. Bueno. ¿Comemos mañana? Perfecto. Sí, está bien. Hola, pasa. Hola. Qué barbaridad. Sí, lo básico. Hola chicos ¡Hola! Jared, ¿te vienes a jugar al jardín? ¿Sí? Venga, te voy a enseñar dónde vive el sapo Es por ahí nimba tiene buena mano con los niños Es una chica encantadora Te acompaña en el sentimiento Era muy guapo Y más aún en persona No he conocido a hombre más guapo Seguimos hacia la cocina, es por aquí. Oh. Uh, uh. Sí. Eso es. Allá va. <ríe> tu hijo es una monada. Mi marido y yo siempre quisimos un hijo. Te lo agradezco. ¿El qué? Me han dado luz verde a la reforma. Dicen que hablaste bien de mí. Es muy generoso por tu parte. Te lo debo. ¿Quieres comer con nosotras? No, no quiero molestar. Qué va, le preguntaré a la chef. Está bien, con mucho gusto. Bien. Ahí va, ¿qué es eso? He cocinado lenguado relleno de tiras de salmón al eneldo. Tiene una pinta estupenda. Espero que esté rico. Seguro que sí. Papá dice que mamá es la mejor cocinera del mundo. <risa> Por, la Por la chef. Por la chef. Por la chef. Por la chef. Gracias. Salud. Salud. Mm, Harry. El vino está riquísimo. <risa> Estuve una temporada ayudando a un amigo con sus viñedos en Burdeos. Me pagó en vino. Es la última botella, por desgracia. Menudo honor. Tenías que verme vendimiando aún más en aquellas bodegas. Creo que destrocé unas 20 cepas antes de empezar a recoger las vides como Dios manda. Es fácil. A mí me enseñaron mis amigos, pero aún así, yo recuerdo que me agaché y me rompo la espalda. ¿Eh? Estoy buscando el baño Al fondo del pasillo Vale oh, bravo. Mi especialidad, tarta tatén Hemos decidido una cosa mientras no estabas. No te vamos a dejar irte. que con 19 años parte de mí se siente igual es como si mi cuerpo se acordara fuimos felices juntos antes de que te robara de mi lado ¿cómo va tu nuevo ballet? dímelo tú está bien, me gusta esa especie de balanchine en desequilibrio <risa> siempre has tenido buen ojo crítico he visto muchos ballets con y sin ti ¿Esta es la tasación? Que te la revise alguien. Gracias, Marty. De nada. Luego tomaremos una copa. ¿Quieres quedarte? El novio de Gemma viene a pasar el fin de semana y... he invitado a la americana que nos ha alquilado la casa. Encantado. Gracias. A usted. ¡Ya voy! Cariño, ¿qué ha pasado? Me he lesionado un tobillo. ¿Y qué pasa con Romeo y Julieta? Me han sustituido. Tesoro. ¿Cuánto lo siento? Necesito tumbarme. Ha sido un viaje difícil. Sí, Ibe. Es muy grave. No. Olvídalo. ¿Bajarás luego a tomar algo? No sé, a ver cómo estoy. ¿Por qué ha tenido que pasarme esto? Ha sido mala suerte, tesoro. Sé que puede parecerte injusto, pero lo superarás. ¿Y si era mi única oportunidad? <risa> Verás cómo no. Ya. ¿Y si lo es? A ti te da igual, tú ya tuviste tu momento de gloria y me tocaba a mí ahora. Es injusto. ¡Hala! ¿Listo? Sí, adelante. ¿Quieres ponerme otra, Ben? Claro. No deberías beber tanto, Eloís. ¿Por qué? No tengo que ensayar mañana. Ni la semana que viene, ni la siguiente. Según dijo el médico, estaré fuera de combate al menos un mes. Me divertiré por una vez en mi vida. Chicos, estos son Natalie y Jared. Hola. Mis dos hijas. ¿Qué tal? Hola, Jared. Hola. Oye, vaya, ¿qué es eso? Es un camión. Ben es el novio de Gemma. ¿Y qué tipo de camión es? un Y Martín, mi querido cuñado. Es un placer. ¿Nos conocemos? No lo creo. Juraría que te he visto antes. Un momento. Aunque no te ubico. Estoy acostumbrada. Tengo una de esas caras. ¿Sí? Me encanta. Bienvenida. Y nunca me Gracias. ¿Me regalas el tuyo? Ben, está claro que eres muy servicial. Eso procuro. Tal vez puedas ayudarme. Depende de lo que necesites. No hay problema. Rápido. <risa> Natalie es una cocinera maravillosa. Ah. Podría tener una estrella, Michelin. ¡Ligera! ¿Dónde has trabajado? En ningún sitio elegante. Rebecca está exagerada. Estaba todo delicioso. Te lo agradezco mucho. Porque qué has tardado? No encontraba una fría. Ah, vale Creo que es hora de irnos Pero si acabáis de llegar Ya, lo siento, hora de irnos, Jared No, no quiero irme <risa> Esto me lo sé muy bien ¿Qué tal, tío Martín? Nada mal, pero que nada mal Tenemos que irnos No, yo quiero esperar a que papá vuelva a casa Pero tu papá no vive aquí, cariño Sí, este es mi papi Conociste a mi marido. Richard era mi marido también. Yared es su hijo. Fuera de mi casa. ¡Largo de aquí! Vamos, cielo. Pasado, mamá, corre, no tenía ni idea, en serio. Tranquilo. en de Richard. mi adorado marido Richard con cariño de tu mujer Natalie Quiero que haya fotos suyas en la casa. No puedes tirarlas todas, mamá. He encontrado esto. ¿Qué es? Así que es cierto. No le bastábamos. Ni tú, ni yo, ni siquiera Gemma. Así que mintió. Fue infiel y se fundió el dinero. Le odio. No digas eso. Es la verdad. No sé cómo no sientes lo mismo. Todo se está desmoronando. Pasa adentro. Está claro que lo que dijo Natalie era cierto. Que estaban casados y que ya le suyo. Esto es surrealista. Cada vez que pienso que no puede ir a peor, va a peor. La verdad es que no sé si superaremos esto. Eso es lo que te parece ahora, pero lo superarás. Eres una superviviente. ¿Como tú? Te vi bailar una vez. ¿Ah, sí? Sí, el Lago de los Cisnes. Compré entradas por el cumpleaños de mi ex mujer. Es la única vez que he ido al ballet. Se ve que no te gustó. Me consideraba un tipo demasiado duro para esas cosas. Pero eso ha cambiado. ¿Y el padre te tuvo en cuenta en su testamento? Es complicado. ¿Eso es un sí o un no? No me interesa su dinero. Entonces es un no. ¿Tenía algo? Sí, Richard tenía dinero. ¿Te importa dejarlo ya? Natalie, no se trata de lo que te interese a ti, sino de lo mejor para tu hijo. Es tu deber asegurar su futuro. Y su padre debió tenerlo en cuenta. La escuela, la universidad, no salen baratas, ¿sabes? Me alegra que hayas vuelto. una mujer que dice llamarse Natalie Kendall quiere verle.